Hola, nos preguntamos ¿cuál es el rol docente en esta aula actual del siglo XXI imperada por el paradigma del conectivismo? Sin dudas, el docente en este nuevo contexto tiene nuevas funcionalidades, nuevos roles, entre ellos el de mediador, mediador no solamente entre el conocimiento y el estudiante sino también mediador ante situaciones problemáticas, mediador de conflictos, también como motivador es decir, como una gente que proponga y que promueva el conocimiento y además como un facilitador, que habilite, que abra nuevos caminos para que el contacto entre el saber y el estudiante se produzca. Para ello, sin dudas tiene que dominar diferentes herramientas, entre las que se destacan por supuesto las herramientas digitales. Tiene que fomentar el trabajo colaborativo, y especialmente basado en metas y proyectos, y valiéndose de distintas herramientas, como por ejemplo la computadora o también, por qué no, la robótica. Además, el docente tiene que estar preparado, tiene que estar listo para fomentar el trabajo en red y construir redes colaborativas, tanto intra como interinstitucionales.